¿Quién estaba? Quién estaba ahí Tardo o temprano se sabrá la verdad. ¿Quién estaban ahí contigo ahí? ¿De qué mi madre hicimos esto? ¿De qué nos llevas, En el transcurso del caso se darán cuenta. ¿De qué nos damos cuenta, Marlon? ¡Qué animal!